Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 24 de enero del año 2022 al domingo 30 de enero del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien Este, Pues yo la verdad, ahora ya entiendo un poquito más los oráculos anteriores si se acuerdan, este para el anual, en enero decía, pues, abundancia, ¿no? Y ahora ya entiendo la abundancia. Pues abundancia es mucho de pero pues son muchos contagios, ¿no? Con Omicron aquí en México, la verdad, la situación está bastante grave. Tenemos contagios erráticos, pero varían entre 50 a 100 mil contagios al día. Yo he estado checando país por país a través de la aplicación de Google los contagios porque es la que a la que más le creo que a las de gobierno este y bueno, sí está pegando muy duro en todo el continente americano. Este, obviamente pues también chequé Costa Rica, que bueno, cautivó mi corazón. Y uh, en cuanto a, a los contagios también están subiendo, pero no tanto. Este, no sé si la gente sea ahí más consciente o hayan tenido más refuerzos este, como fuera la situación es de que aquí sí se está como que cerrando más el círculo de hecho se está hablando de que bueno pues el 60% de la población mexicana va a estar este, infectada con Omicron tarde o temprano este, la ventaja es para los que están vacunados y de hecho los que tienen refuerzo de que, bueno, al parecer para esas personas no pasa de ser una gripe fuerte, pero el problema es que en México empezaron con los refuerzos demasiado tarde, por un lado, por otro lado de lo que entiendo y no estoy seguro de esto, pero creo que la edad más baja de vacunación aquí en México llegó a ser los 15 años hacia arriba, pues todos los que tienen menos de 15 años están desprotegidos y bueno, pues sabemos de casos de personas que este, pues no les va bien sin ningún tipo de vacunación o refuerzo. Y pues ahí entraría toda la población debajo de los 15 años en México, lo cual me da un coraje enorme por la perquedad de, nuestra, de nuestro gobierno. ¿no? Este, si ya están invirtiendo en tantos proyectos, de terquedad del presidente que le hubiera costado pues, es una parte mínima de inversión en proteger a, a la población que es digo yo una de los de los mayores este, obligaciones de un gobierno checar que su población esté bien pero bueno este no quiero hablar de política en grandes rasgos nada más externa realmente mi molestia en este sentido este y entonces, bueno, vuelvo nuevamente a las cartas si se acuerdan, dos veces salió perdón entonces, bueno, pues perdonar no <risa> al gobierno por su falta de visión y no saber predecir la, la situación que era muy predecible como afuera, este, desgraciadamente los intereses personales, políticos son mayores que las convicciones y las virtudes de las personas muy bien, comencemos entonces con la lectura, como sabes empiezo con las cartas de Doreen Virtue que son estas de acá y bueno, a mí me afecta en el sentido de que la señora que me ayuda y me apoya con el quehacer de la casa este, pues desgraciadamente le dio COVID, le dio Omicron bueno, suponemos que es Omicron ...porque ya está permeado en el 70-80% de la población. Y bueno, en ese sentido, pues yo me vuelvo como caso sospechoso... ...me tengo que guardar más de lo que de por sí ya me guardaba... ...entonces, este, pues no pasa mayores para mí... ...pero sí me preocupa por la señora que me ayuda con el que ...porque tiene una hija de 10 años. Entonces, bueno, esperemos que no pasa mayores... ...y que todo esté bien y mis cartas que son estas de acá voy a sacar tres cartas y este pues muchas amistades que tengo también parece que les dio COVID y, y pues sí, el pronóstico de que tarde o temprano todo el mundo nos va a dar pues parece bastante cierto ¿no? entonces este bueno yo agradezco al universo de que tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos para ponerme la vacuna del refuerzo, que ya me hubiera tocado ahorita hace dos días, pero pues imagínense, tal vez no hubiera sido a tiempo si hace un día fue que nos enteramos que la señora que me ayuda con el que hacer este, está enferma. Entonces, bueno... Este, Dios sabe lo que hace y Dios permite este, las cosas por algo para algo y todo tiene una razón de ser. Por otro lado, con mi pintura, este, pues no llega a las semifinales como potré, pero no a las finales. Este, y es también una de las situaciones donde digo, bueno, tal vez le estoy rascando por el lado que no es no, ya participé y es la segunda ocasión que tengo el mismo resultado y tal vez figurativas me funcione mejor muy bien, empecemos con la lectura la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Children, niños y dice My heart is filled with love for children mi corazón está lleno de amor para los niños Which creates miracles and positive change for them and me. Lo cual crea milagros positivos y cambios positivos tanto para ellos como para mí. ¿Okay? Bueno, pues miren, hablando justamente de los niños, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desenvuelven las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice paciencia. ¡Qué bueno, esta ya nos quedó clarísima que el universo nos pide paciencia. Que es el Arcángel Sandalfón, y dice, Arcángel Sandalfón, ayúdame a ser paciente, entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Que bueno, lo voy a leer nuevamente porque está muy atinado para la situación actual, y eh, a mí la verdad de repente ya me entra mucha ansiedad y depresión hasta cierto grado por esta situación de la pandemia, que ya son más de dos años, y dice, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. ¿Okay? Y paciencia, en mi caso también les comento. Está llegando de regreso un cuadro de Estados Unidos que mandé a una exposición. Y DHL trabaja con un grupo aduanal que se llama Grupo Exportación-Importación. E y ellos expidieron mal... ...los pedimentos temporales de exportación e importación. Que se llegan a hacer estos documentos cuando sale del país la pintura. Pero porque los expidieron mal, ahora no puede entrar la pintura. Y es un verdadero, aquí en México decimos desmadre, revoltijo, digamos. en Un poquito más, eh, mejor dicho... Este, nadie asume responsabilidades. Este, grupo EI culpa DHL que no tiene nada que ver. DHL pues, responsabiliza al grupo EI que sí tiene que ver. Y dentro del grupo EI pues, todo el mundo responsabiliza a otra persona. Yo no fui quien expidió esto, etcétera. Ya dieron con la persona que lo hizo. Y pues esta persona se está haciendo tonta. Pero yo lo que no entiendo es tan fácil como querer darle solución a la situación y decir, ¿sabes qué? Sí. Cometí un error, errare humano ¿mest? o sea, el errare es humano, en latín, y pues fue de ratas, se corrige esto, no sé, se manda al superior y se le pone un sello oficial de que se equivocó al llenar uno de los dos formatos y se corrige y ya estuvo, ¿no? y Llevo con este pleito más de una semana y la verdad, este yo entiendo que tengo de, ten de ser paciente, tener paciencia, pero son una de las cosas que realmente me pueden ganar por la falta de ganas de la gente de hacer bien su, su trabajo, que les cuesta, ¿no? O el asumir responsabilidades. Y si se acuerdan, pues estábamos hablando mucho de la integridad, ¿no? Y uh, pues eso es exactamente lo contrario de todo lo que está pasando. Esa es una... Y la otra, este, aquí en México hay todo su programa en el SAT, en el Fisco, como pintor, donde puedes pagar en especie. Esto significa que puedes pagarle al gobierno con tu obra en vez de con dinero los impuestos, lo cual es una ventaja extraordinaria. Y me encanta este sistema, pero este, pues igual, nadie podía darme respuestas. Este, en las oficinas del fisco, pues no. En las especialidades, en las que están especializadas para el pago en especie, tampoco. Por correo, tampoco recibí respuesta. Bueno, por fin ya respondieron. El día de ayer, parece ser que uno de mis correos, o sea, mandado desde uno de mis correos, no les llegaba, aunque a mí no me aparecía como devuelto. Este, y bueno ya por fin alguien contestó ayer y ya vamos ahí a aclarar dudas y a regularizar la situación porque este, una de las ventajas que también dieron es que se presentara virtualmente las declaraciones para tener, no tener contacto físico con la gente pero por otro lado dicen que bueno si todos los papeles no tienen, llevan el sello oficial del fisco entonces pues no son válidos entonces esto a principios de año lo quise regularizar pero pues como decía 10 millones de malentendidos y, uh, y bueno parece que ya está funcionando entonces a lo que quiero llegar con todo esto yo no sé si recuerdan no sé mucho de astrología pero creo que por ahí ya debe estar Mercurio retrógrado haciendo su labor porque es cuando digo que avanzamos pero como si estuviéramos caminando sobre el lodo ¿no? todo muy lento y por eso volví a releer esta este, tarjeta que dice que bueno pues las expectativas y la voluntad propia y la divina a veces no coinciden. no Y es cuando dices, bueno, ya quisiera que esto funcione, quisiera pasar a la siguiente ronda en el concurso, quisiera ya vender el, este cuadro, ya quisiera que se aclara esta situación con el fisco, que ya pasara mi pintura, que ya pasara esto, no que pasara lo de la pandemia, que etcétera. Entonces, bueno, es evidente que nos está pidiendo el universo practicar más la paciencia y cómo adquieres la paciencia a través de la paz interna. Entonces, pues a mí me está recordando el universo que, aunque, bueno, tenga muchos años de experiencia en meditación, realmente volver a practicar más la meditación y estar más en paz conmigo mismo y con el universo, ¿no? Para tener más paciencia. Entonces, bueno, este pues ahí se los, se los pasa el costo. <risa> para el miércoles y el jueves la carta dice crecimiento, conciencia. ¿Okay? Es el arcángel Satkiel y dice, arcángel Satkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencia sean sutiles y amorosas. Viva en conciencia y expando mi luz. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está un poquito integrado por él bueno yo sí lo interpreté pues por lo menos cuando realicé las cartas el perdón no el hasta cierto grado rendirte ante la situación dada no que está fuera de tu control fuera de tu posibilidad de influir es donde bueno realmente dices ok no lo puedo cambiar entonces este perdón Luego aquí cerca mi celular, lo voy a poner en silencio. Este no lo puedo cambiar y entonces por ende pues hago lo mejor de la situación. ¿no? Entonces, siempre pido o pedimos que nuestras experiencias, nuestras relaciones sean sutiles y amorosas. ¿no? Bueno, para el viernes, sábado y domingo la carta dice, mire nuevamente, perdón, qué horror. <risa> Ya temía un poquito que saliera esta carta. Por eso estaba hablando ahorita del perdón. Y dice nuevamente Arcángel Zadkiel. Ayúdame a perdonar o perdonarme. Y a todo lo que creo que ha causado daño. A ver, va nuevamente, perdón. Es que ya no enfoco bien con estos lentes. Dice, ayúdame a perdonar o perdonarme. Y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono perdón, sano a través del perdón ¿Ok? entonces bueno pues ahora sí, ya no voy a unir mucho a lo del perdón Este, donde está el texto de mostrar más donde ves este video en Youtube ahí hay una oración que me encanta que me la compartió Luis este, y pues la verdad es cuestión de Hacer, hacerle caso a esta a esta oración a esta, pues sí decreto digamos, es más que una oración ¿no? y por último, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice amistad entonces bueno, recordamos que constamos con amigos que para algo están que pues a mí me reconforta muchas veces a través de las amistades, cuando las cosas, pues como están ahorita, como que no fluyen, como que están estancadas, que de hecho, bueno, a veces te preocupan o te enojan, ¿no? En, en mi caso, pues, por, la, por el gobierno, donde te dicen, bueno, tú tranquilo. Este, y pues no puedes hacer más que contribuir positivamente. Dentro de tus posibilidades, ¿no? Y bueno, nuevamente, para cada uno de ustedes, que se pregunten en qué estoy contribuyendo para hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Qué estoy haciendo para dejar huella después de que trascienda? Y una huella positiva, por favor. Entonces, creo que son unas preguntas importantes, las cuales te hacen reflexionar y te hacen más consciente porque el propósito de estar aquí en esta vida realmente es gozar la vida y estar bien, estar a gusto vivir en amor, en paz, en armonía en bienestar ¿no? y este pues muchas veces cuando leo las noticias pues es exactamente lo contrario la violencia que vivimos en México es extraordinaria la falta de amor, de respeto, de bienestar de valores ¿no? Entonces, bueno, este, a mí eso de repente me descorazona mucho. Entonces, bueno, mantengamos la paciencia que nos ayudará a tener un crecimiento y una conciencia mayor y perdonemos, ¿no? Este, Entonces, bueno, y abracemos a los niños espiritual y emocionalmente, lleguemos a protegerlos. Este, yo pues como saben no tengo hijos biológicos pero pues sí tengo de los espirituales o mascotas este, y bueno me dan, una me dan alegría todos los días y eso me recuerda pues siempre gozar mi situación ¿no? mis mascotas, mi casa mi pintura aunque por todo este rollo burocrático entre DHL y el SAT eh, bueno el fisco Llego a pintar cada vez menos. Porque me quita mucho tiempo el otro. Y ahorita sin el apoyo de la señora que me ayuda con la casa, pues peor todavía, ¿no? Pero bueno, hay situaciones peores y hay gente que pasa situaciones muy difíciles donde realmente pierden a miembros de la familia. Y pues todo por la ineptitud de un gobierno que sabe en realidad qué es lo que debería de haber hecho y a qué momento, en qué tiempo, pero bueno, ni modo, así son las cosas y hay que saber acoplarse también a la vida. Les mando un abrazo de luz donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.